Bueno, sí, recordar que eh, sería el 6 de enero donde se tendría que decir oficialmente quién va a ser el presidente de los Estados Unidos y ya el 20 de enero el mismo va a tomar eh, posesión del cargo. Vamos a ver un top o bueno, un recuento de cuáles han sido Roberto las elecciones más reñidas en los Estados Unidos porque esta no ha sido la única. Vamos a ver quiénes se enfrentaron, en qué año, luego vamos a decir quiénes resultaron ganadores. Adelante. Bueno, ahí vimos eh, un poquito rápido, sí. eh, ¿verdad? Eh, eh, sí. Las elecciones donde fueron eh, más serenina, hubo una elección señores eh, por ejemplo, eh, eh, empezando de atrás para adelante, la del año 2000 de R. Gore, que es la que más recordamos, la más contemporánea de los últimos años de eh, la última década, eh, donde R. Gore y George Bush, George W. Bush hijo eh, se vio cerrado, pero en el estado de la Florida donde George W. Bush estaba perdiendo o perdió en el estado de la Florida en ese momento por unos 300 y algo de votos. Luego, George Bush pidió el reconteo al estado de la Florida. El estado de la Florida le, le recontó y volvió a ratificar a Al Entonces, luego se fue a la Suprema. Cuando la Suprema vuelve y exige, entonces eh, George W. Bush salió arriba con cinco votos. Por cinco votos, George W. Bush, hijo, ganó la selección de Estados Unidos en el año 2000 en el estado de la Florida entonces tenemos el siguiente Veloz, tú tienes el dato ahí Veloz se me, fue, se me fue Veloz de la conexión Okay. No. tenemos yes. la, la siguiente elección. Vos, eh. Bueno, vamos a iniciar desde adelante. Ahora sí, en el caso del año 1916 eh, resultó presidente Woodrow Wilson por el Partido eh, Demócrata. En el caso del año 1960 resultó presidente John F. Kennedy igualmente del Partido Demócrata. En el año 1976 resultó presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, también del Partido Demócrata. Ahí vemos la imagen. En el caso del año 2000 fue George Bush, y en el caso del año 2004, que fue George Bush versus John Kerry, volvió a resultar presidente de los Estados Unidos George Bush, hijo, por el Partido Republicano. Sí, hay una, eh, una elección que fue empate, 0 a cero, empate en, en, en algunos estados. Recuerden que el tema de, de la selección de Estados Unidos por colegios electorales. Por ejemplo, en el voto popular, John Biden, uf, supera a Donald Trump por mucho. Aunque hay que Así decir es. que Donald Trump ha sacado muchos votos también en, en el voto sí. popular, creo que más que en el año 2016. Pero... Allá no es por voto popular, allá es por colegio electoral. Y quisimos hacer este. Hay, hay que decir Ajá. Roberto que en el caso de Nevada, que es el único estado que faltaría para otorgarle la presidencia a Joe Biden. Hay un tercer partido que nadie está hablando de eso, que incluso tú me lo mencionaste el día de ayer, el Partido Liberal, me parece, ¿no? Sí, el Partido Liberal. Ahí hay, una, eh, una... hay unos puntos que se le está sumando a la candidata por ese partido. Un millón y pico de, de, de votos ha tenido puede, popular. Esa puede ser una as que Donald Trump utilice. Eh, no porque, no porque ella fue eh, ese partido liberal fue independiente no fue aliado de sí, Donald Trump sí, sí, pero o sea, puede no ser puede, no porque realmente no, no puede estamos hablando del partido liberal que encabeza, aquí tengo el dato eh, mm. el, un nombre como el chino Joe Johansson, Joe Johansson es la candidata presidencial por el partido liberal y por el partido verde está Howie Hamskin lo que pasa es que la gente eh, piensa que solamente son dos partidos, son los dos partidos principales. Partidos mayoritarios. Eh, eh, mayoritarios. Eh, demócratas y republicanos Ya, sí. por ejemplo, ese partido eh, liber, eh, liberal eh, que se ha mantenido, pero nunca ha tenido. Sí eh, han tenido eh, congresistas, creo que han tenido congresistas, y esto mm. es también importante. Pero eh, realmente la situación está un poco difícil para eh, Dona... Donald Trump, muy difícil. Eh, pero vamos a esperar eh, que suceda. Pero antes, nosotros tenemos que irnos, señor director, al maravilloso mundo deportivo. Y está aquí con nosotros Luis Reynoso, el modelo del deporte. Adelante, señor director.